.portaje que ha realizado nuestra compañera Candy Quispe con la unidad de investigación del estilo Juliana. Ya nos habían hablado acerca de odontólogos, dentistas que fungen de cirujanos plásticos. Que por 600 soles tú vas a hacerte una ortodoncia, a curarte una muela, a verte alguna carie y te dicen mira acá podemos, olvídate, extraerte ¿no? las bolitas de bichat, podemos hacerte una lipo de papada. Y uno dice, pero ¿puede un dentista...? Realizar este tipo de procedimientos. En el caso de la operación de las bolas de bichat, depende, depende de la especialidad del odontólogo. No todos lo pueden hacer. Y en el caso de la lipo de papada es ilegal, es irregular. Nosotros hemos ingresado a consultorios, hemos hecho las consultas del caso, nos hemos mostrado obviamente muy interesados en someternos a esas intervenciones quirúrgicas y tenemos las respuestas de los propios cirujanos. Uno de ellos dice, sí, pues no lo debería de hacer, pero. Pero ya estaba todo grabado y tenemos también aquí la respuesta del Colegio Odontológico del Perú, Región Lima, que les voy a leer luego de este informe imperdible que viene a continuación. Vamos con la nota. Un rostro fino y esculpido. ¿Cuánto cuesta, doctora, la papada Aquí en promoción está 600 soles. Para estos falsos cirujanos puede ser la vida de sus pacientes, pero esto a ellos les hace gracia. Porque yo siempre tengo que hacer bien mi tratamiento. ¿Y si pasa algo, doctor? Ya, pasa que me ¿Y si me muero? <risa> no. <ya> muero. <risa> Desde 600 soles ofrecen en redes sociales afinar el rostro, reducir los cachetes y eliminar la molesta papada. Pero lo que no dicen es que no son médicos, sino dentistas. Es una cirugía mínimamente invasiva. Pero es una cirugía mínimamente invasiva, sí. ¿Y usted es médico? No, yo soy cirujano dentista. Ontóloga. Sí. En esta precaria e improvisada sala de operaciones, con apenas una camilla y sin adecuados equipos quirúrgicos, encontramos al dentista Juan Pachipino, un bachiller en estomatología, a quien vemos introducir una cánula dentro del cuerpo de una joven, a quien le está realizando una lipopapada, que no es más que una liposucción para extraerle la grasa. Cuando se hace solo lipopapada, ¿qué se hace? Ya, se pone anestesia acá un poquito, de ahí este con el bisturí ingresa así, de costadito, ingresa la cánula y ya está hasta la, la, la grasita no me destrucción por una máquina. Pese a ser una cirugía invasiva y con anestesia, el dentista reconoció ante nuestra cámara escondida que no realiza ningún examen prequirúrgico a sus pacientes. No me van a pedir que haga quirúrgico nada de eso. No no no. en la parte de la, de la, de la papadita uh -huh. No hay nervios importantes ni arterias. Yeah. Está vacío, está libre. No es como una introducción de acá. No que sí pues está la vena acá Por ejemplo, los pacientes después pasan unos días y se mueven. Nos hicimos pasar como una paciente y llegamos hasta esta casa en los olivos donde funcionaba el consultorio clandestino de este falso cirujano. ¿Desde hace cuánto tiempo que hace el hipopapada, doctor? Hipopapada, hace dos años. ¿Usted es médico? No, odontólogo. ¿Odontólogo? ¿Y puede hacer cirugía? Sí. ¿Pero usted tiene autorización para realizar ese tipo de cirugías quirúrgicas? Eh Bueno, usted, no. ¿Y por qué lo hace? Yo sé, quizás este estoy haciendo mal, ¿no? Pero... Yo siempre he actuado de forma prudente con mis clientes. ¿Usted tiene licencia, doctor? ¿Licencia para trabajar en el consultorio? Eh, no, no tengo licencia. ¿No tiene licencia de funcionamiento? No. Lucran con la vida de la gente, pese a no estar capacitados para realizar una compleja y riesgosa operación estética. Estamos entrando en un canal o en un espacio... Por debajo de la mandíbula en donde corren arterias, nervios, venas importantes. riesgos potenciales son múltiples desde infecciones por no estar en el lugar correcto como es una sala de operaciones hasta complicaciones como perforaciones de arterias, perforaciones de venas, laceración de nervios... Es la cirugía de moda y lo venden como pan caliente en muchos consultorios odontológicos de Lima. Es una cirugía ambulatoria. Eh, a pesar de tus flatines grasita. ¿cómo es el procedimiento? ¿Se anestesia solamente la zona donde se realiza el procedimiento? O sea, ¿usted me no podría hacer la lipopapada? Claro que lo podríamos realizar. Tibia. ¿Y usted es eh, médico? No, yo soy cirujano de no. Llegamos a este local en San Juan del Urigancho, donde la odontóloga Dania Chanca Bautista nos ofreció operarnos en el mismo consultorio donde realiza las curaciones de muelas. ¿Dónde haría la intervención? Aquí podemos realizar el procedimiento porque son unas canulitas que van a raspar la grasa. La grasa está ubicada en el primer. Pero es una cirugía, doctora. Exacto, es una cirugía. Ya cuando hablamos de corte, ya hay cirugía. ¿Y no es peligroso? De San Juan del Urigancho, nos dirigimos a Salamanca para reunirnos con la dentista Liz Sáenz Belisario, quien en sus redes sociales se presenta como la doctora Liz Sáenz, especialista en lipopapada. ¿Usted realiza el licopapado? Sí, con cánulas. Desde ese único corte se interesan unas cánulas eh, que son parecidas a las cánulas eh, con las que utilizan para hacer el hipo, de el abdomen, liposucción. De abdomen, solo que son de un diámetro ¿no? menor. El odontólogo, como su nombre lo dice, se encarga de la cavidad oral pero no tiene que ver con, con procedimientos estéticos porque no están permitidos. Una práctica ilegal que muchos odontólogos vienen realizando pese a no estar capacitados para realizar operaciones o cirugías estéticas. La lipopampada es un tema de cirugía estética que eso ya no corresponde a la, a la especialidad de los cirujanos dentistas, porque la lipopampada se elimina grasa del cuello con más o, más, digamos, más o menos en términos, el, el cuello, y es un tema ya de cirugía estética, que es un tema médico. El asesor legal del Colegio Odontológico del Perú dijo que los dentistas que realicen estas prácticas podrían ser denunciados penalmente y hasta perder su colegiatura. Pero más allá de las sanciones, está en juego la vida de sus pacientes que buscan mejorar su apariencia a un costo muy alto. Extraordinaria investigación de Candy Quispe, la verdad, no hacen examen prequirúrgico, ¿no? Hay un dentista que dice, sí, no tengo licencia de funcionamiento, pero ¿usted es consciente que no puede realizar este procedimiento, esta lipopapada? Sí, pues no, no puedo. Sí, ¿no? De verdad, quizás esté haciendo algo malo, pero yo soy bien decente. ¡Ah, bien decente! Aquí está, contundente, lo que responde el Colegio Odontológico. En el caso de la dichectomía, que es para adelgazar el rostro, es un acto profesional que puede ser realizado por el cirujano dentista especializado en cirugía buco buco-maxilofacial. ¿Ustedes creen que si no tienen ni siquiera permiso para... Tener un consultorio odontológico en los lugares que ha visitado Candy Quispe. ¿Van a tener encima esta especialidad? Algunos son incluso bachiller, ni siquiera podrían firmar como dentistas. Esto es gravísimo, esto es peligrosísimo. Dejamos esto de lado, ya llegó Beder Camacho, no, el subsecretario de Palacio Gobierno.